Lobo, tío Será gacho la madre que te trajo, será Qué gachón que es, tío. Eso, eso es un meme, gordo, tío. Lo de eh, te, este es un juego gratis que estará bien en 60 segundos, <risa> literal. Eso lo viene ready de, del mangel, tío. Del mangel, tío, del puto mangel. Será yo, puta, me cago en la leche. ¿Cómo fue otro domingo? De gachón, eh. Hey. A ver si salimos ya del primer boss. En verdad, no sería este el orden, pero lo malo es que, claro, me lo quiero hacer así en este puto orden. A ver, no, si sale. Necesito las estrellas, obviamente. Ese pibardo, eh. eh. ¡Pingo! Eso, eso es lo que le digo yo a cada hater de CatHead. ¡Wow! Cuando me a campeón privado... <risa> en verdad me hacía, me hacía mucha ilusión empezar con el café, os lo prometo. Me hacía mogollón de ilusión. Eh, recordad, esta semana me rucharé este juego, ¿sabes? De una, pero de unísima Me rucharé también el juego del Cibercafé, eh, no por Simulator. Eh, me lo rucharé de una. Y también le meteré bien duro al El del Ring, el viernes, gente. El viernes, apertura del del Ring. Obviamente también le meteré, ya me entendéis, un poquito de Valoranto. Le meteré también un poquito de Fornique. Le meteré también... ¡Wow! ¡El Orto! Tengo que matarle a gente. ¡Oh! Viene ya la Ultimate, de no-cow, gente. Portugal, Se viene. Like Fucking <risa> Akali Sensei. Muchas gracias, campeón, por eso me tardó. Me cago en la leche. Gente, le queda bastante poco. ¡Se viene la zanahoria! Perdón. <risa> es que hijo, es complicado. Hasta que no tengo los chares. Cuando tenga los chares ya es más fácil. Ahora mismo se tiene que sufrir. Hay este que aparte de hacer directo, a tarde. Sí, ayer... Eh, porque claro, ahora... Está, eh, está la exclamación sorteo, estuve haciéndolo del sorteo, tacheando también eh, y buenas tardes, mi hermano Álvaro, buenas tarde, metiéndole bien duro al cajet, tenía un montón de ganas de jugar al KG en directo otra vez, eh, porque pienso ¿no? que hacía mucho tiempo que no lo jugaba y digo, wow, un nojito y eh, se viene, ¿no? se viene de una, me cago la leche. Muchas gracias de nuevo campeón KG y por eso bitardos, eh, personas que, hacer, eh, que, que hacen hate eh, a ah, cabeza taza, personas con, eh, con tumba en el cementerio, ahora me dieron ganas de hacerme el cáncer de nuevo, yo claro, o sea, a ver, sería muy fácil hacérmelo normal campeón Pibardo, por eso prefiero meterle bien duro este a lo que es, ¿no? Juegas este juego. No tardarás ni 30 segundos. <risa> no te registro, ahí tiene que darle el logo, campeón. A Cali Sensei. Me cago en la leche. Qué gachones que sois, tío. Pero haceros caso, son un puto meme, tío. Es un maldito meme. Y ahí tenéis el exclamación sorteo. Obviamente, ya vosotros sabéis, ¿no? Los suscriptores estáis dentro. Ya están las cakes. Ya tengo las K. Eh… O sea, lo que pasa es que como me, me cago en la leche, tío. O Saldría muy buena tarde, campeón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Por supuesto, este lunescito con Flow Up. ¿sí? Ya, eh, ya está, ¿qué juegos eran? Eh, los juegos son eh, aleatorios, campeón. Son case aleatorias de, de Steam, básicamente. O sea, literal, son, eh, son un puñado, así que lo haré en estos meses, obviamente. plan, cada vez que lleguemos al 30, se me tiene 28, pues, ya me entendéis, o sea, lo, lo haría por el 28. Al final de mes siempre haré el sorteo. Lo veo de una manera bastante guay, ¿no? Eh, felicidades campeón, es Adrián, me cago en la leche. Lo malo, es que yo para probarlo, porque no, no me no me, creía, o sea, no, no, no menos que no me lo creía, sino que desconfiaba de G2A por la estafa del Minecraft, pues canjeo uno sin querer, entonces tengo 9 de 10, pero bueno, igualmente había que probarlo, tío. Había que, oh, tenía que probarlo, es que literal, tenía que probarlo. Easy, tenía que puto probarlo, lo prometo. Pero bueno, sea, sí, me dieron el Alien Cat. <risa> Ganable No, esta sí este, este combate es muy ganable Lo único Claro, la concentración Cuando haces unos no hit campeón A Galicia 6 Imaginarse Es horrible Es horrible Horriblemente alta ver, Es memorizar todo el rato Ya está O sea, tampoco tiene mucho Memorizar todo el rato Lo que pasa es que no tengo básicamente eh, La bomba de humo Que es la mejor habilidad que tiene que, eh, Bueno, este personaje de Captain, la, Actualmente sí Es el mejor Vamos a todo Vale a ver si forzamos la segunda fase. Bueno, la tercera fase. Ya. Sería la clave. Sería la clavísima. Está. De una. Es que la mayoría de personas que hay con eh, multicuentas que son... Eh, que todos dan host a un pibe random. Y eso eh, lo descubrí el otro día. Eso es raro. Eso es muy raro, te lo prometo, privado Eso es súper raro. En plan... Ocupa parte del chat y no son visibles. Es súper extraño eso, te lo prometo. A mí eso me raya un montón. Por ejemplo... Y es verdad que son cuentas de alojamientos, tío. O sea, súper extraño, no lo entiendo. Este mega follow, buenardo, espero que eh, disfrutes del directo y de las grandes personas. Ey, le voy a bajar un poco. Y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Gijo Món en Twitch. Bienvenido, Ipana. ¿Cómo estamos ¿Cómo va por supuesto? Este lunéfico con FlowA. ¿ah? Tercer voz, gente. Tercer voz de una. De unísima. De unísima. Hola, ¿cómo estamos, Leo, el campeón? Muy buenas tardes. ¿Cómo va este lunéfico? ¡Eh! Para abajo. Con Flowa. ¿ah? Es memorizar gente todo el rato Lo que pasa es que claro, llevo... Espera, es que parece que... Ah. O sea, parece que si le subo mucho Molesta mucho, tío O sea, sí, no está bien Ah, estoy eh, con el PC malo eh, Porque estoy en casa de mí, eh, tía eh, Qué mal Qué mal, va, pobrecillo Me cago en la leche a ver, normal, también es el ordenador antiguo. Menos mal que ahora tienes el otro PC, campeón, que le sin seis. Bueno, toca eh, conectarme, conectar la play, que gacho este pibardo. O sea, me encanta. A mí me pasa lo mismo, eh. Nada más despertarme le meto bien duro. Literal, ya, ya enciendo el PC. ¡Hostia! La cagué yo solo, tío. La cagué yo solo. Mi, mi plomo, gente. Mi plomo. Hacía eh, hacía bastante tiempo que no Hacía un, ¿sabes? Un no hit Básicamente de Cadet. la verdad eh, Hacía muchísimo, pero bueno, se viene Otra vez de nuevo se viene de una y la verdad que Tenía bastante ganas, como he dicho, ¿no? este juego ha traído Muchísimas personas a lo largo de, del Tiempo eh, al canal y también Por supuesto os habéis quedado aquí, ¿no? Después de, de todo este tiempo, la verdad De casi dos años, vamos a poner segundo año La verdad que estoy muy contento y este juego Pues hoy en memoria a las navidades Del primer año, tío, sabes que le di Bien duro, o sea, terriblemente duro Duro, increíblemente duro, tío. O sea, wow. Me lo hice en todas las putas modalidades posibles. Eh, bueno, aunque ya también antes había jugado, es más que obvio. ¿Vale? Solo puedo, solo puedo pillarle una. Pero bueno, es lo mismo. Lo mismo. Lo único que aquí, al no tener la bomba de humo, vamos a tener que. Garchar. Garchar, garchar. Ahora. O sea, es easy. Easy clapping. Ahora cuantito que caiga. Boom. Boom. O sea nada es cuestión no por supuesto de ya me entendéis de bueno de oh, de táctica de ojo de ojo de ojo de ojo todo rato todo rato para cuantito que baje boom wow casi me da eh me arriesgué muchísimo ahí me arriesgué muchísimo tío porque no, no lo leí, no lo leí, tengo que leer le tengo que leer el movimiento, en los nojis, como nerdar el Soul, gente, lo principal es saber, ¿no? leer básicamente los movimientos del, del tirón, ¿sabes? y de una, pues, desbloquear su ¿sabes? su rank, su, su rango eh, básicamente, recuerden, esta semana también le meteré bien duro al Café Simulator intentaré chetarlo todo con eh, lo de minar con coño, coño, coño, ¿cómo cojones se llamaba, tío? las criptomonedas en el las malditos criptomonedas, le meteré bien duro a esa mierda, eh, le meteré también a valoran obviamente ya sabéis que valoran pues tengo que llegar plata, estoy por treinta y pico puntos ahora eh, bronce 3, o sea, ni tan mal, pero tengo que hacerlo, ¿no? tengo que hacerlo madre mía, qué recuerdos, cómo estamos campeón Sabizar, muy buenas tardes Gachón, enorme exacto, ¿eh? por eso, de hace siete meses literal, campeón, cómo ha pasado el tiempo ¿Qué tempranito empieza? ¿Qué pasó, hermano alta ¿Cómo estamos, gachón, Me cago en la leche. ¿Cómo va, por supuesto, este es lunes. Y yo, exagerado, que hay que tengo por el del del rig, ¿eh? Increíble. Y sí, estos días también he tenido el problema en el PC, Balta, tío. O sea, tuve que formatearlo. Eh, la verdad es que he tenido que volver a instalar a todo. He hecho, o sea, ya, eh, tengo las keys para el sorteo, hermano, de... Me cago en la leche, que hay sorteíto. O sea, eh, el mes que viene, o sea, el día 30, pues sortearemos básicamente dos cakes de, hey, de Steam. A ver a quién le toca, tío. Me cago en la leche. ¿Y cómo está Estamos súper barta. Después también le me meteré un poquito a los arcs, la verdad. O sea, antes de. la cagué. Antes de empezar con el del, el del ring. Obviamente tengo que despejar. Y muchas, muchas ecuaciones, ¿no? Obviamente, le tenemos que meter bien duro. Le tenemos que meter muy, muy duro, ¿no? Hey, muchísimas gracias, eh, Mary porchola por ese mega follow, campeona. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran. Wow. Comunidad, papá Gigomón Twitch. Bienvenida. ¿Cómo estamos y cómo va? Este lunes, chicos, con Flow, ¿no? Enorme se balta, tío. Eh, y yo también estoy viendo al canegro. Madre mía, ¿lo has visto? O Se ha pegado 16 horas. ¡Wow! 16 horas, gente va, ¿eh? Oh, por arriba. 16 horas, vaya, Dios, el mamón. Eh. Increíble, hermano. O sea, increíble. losar ar a hierro, ¿eh? O sea, a hierrísimo, Dios. Hola, ¿cómo estamos, campeona de Sameri? ¿Cómo va a ser el con Flowa? Ah? Aquí estamos en un bueno, en un reto, ¿no? Que la verdad hacía mucho tiempo que no jugaba a Mogollón. Ahora aprovechando también que, es decir, que sale la serie, ¿no? Este viernes sale la serie también, junto con el del del ring. Obviamente tengo bastante hype. Y hoy pues retillo de no, de no hit, gente. No hit o de bosses, eh, en simple, para ir escalando poco a poco. Ya sabéis que este juego pues, me lo he hecho en eh, fácil, me lo he hecho, bueno, en easy, en regular y en experto. Y la verdad es que pues, hay que meterle bien duro, ¿no? ¿Y cómo estamos, Super Mary? No, eh, desde el lunes pasado eh, y, eh, y soy asintomático de igual, tío. Me, menos mal. De hecho, me eh, repetí el test y di positivo antes de que saliera eh, la raya de control. Yo la serie eh, ya la he visto en Netflix, ya la has visto. tía, qué guapo. Yo a ver si la veo, campeón. Lo único malo es que es lo que le dijo a, a Lobos, ¿no? O sea, no es el mismo dibujo. No sea, sabes, ¿Sabes a lo que me refiero? En plan. Al ver el juego te das cuenta, creo yo, de lo que de lo que me quiero hacer referencia, campeón. Savizar, en plan. Está bien hecho, está muy bien hecho muy bonito, pero al mismo tiempo no es el concepto del juego. O en plan, diferente dibujo, tío. Así, en plan, al oh, otro pibe que le, que le saca una cabeza, tío. Wow, papá, eh, eh, pasé a Platino eh, en Halo eh, para ser mi primer eh, competitor. Vato, pero qué guay, campeón. A ver, yo me alegro que hayas encontrado también, por supuesto, sabizar un juego. A mí, cuando me lo dijo Balti, me lo dijiste tú, campeón, lo jugué. Oye, me, me trajo buenos recuerdos, la verdad. O sea, me trajo buenos recuerdos. Para que te voy a mentir.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 Ese Cupalín, ¿cómo va por supuesto este gran el lunefico con Flow a? De nuevo, mil millones de gracias, campeón, por supuesto, por ese mega follow. Hey, hola, hello, to everybody. Y te lo juro, campeón. A mí no me pareció mal el juego, obviamente. Lo que pasa es que, a ver, acostumbrar a lo que yo jugaba de pequeño, que lo jugaba a lo mejor eh, con mi hermano, con el Nacho y tal, ellos con el Barta, o sea, con el Capeto también. Muchas veces, que era los tres no está jugando el mismo mapa, eh, cambia. Pero es eso, ¿sabes? Está bien, para hacer una adaptación está bastante bien. Lo único que no me gustó mucho es que el mando se pudiera jugar. Ya lo sabes porque tú juegas en PC, o sea, entiende también que la peña con el Ain ahí está rota. Te pega un, un culatazo y te, te deja ciego. <risa> la verdad, te deja cieguísimo, gente. O sea, es horrible. La peña sin que juega a la loco con mando es una, una locuriña. A ver, le, le, le podemos, le podemos, le podemos, le podemos, pinche otaku. Eh, let's go. Tenía ganas de seguir con el reto de no, de no hit the cat, te lo prometo. Y es una alegría también que a vosotros os haya despertado ese. Eso es lo que yo quería. En plan, nostalgia, eh. nostalgia, al fin y al cabo, nostalgia, tío. De decir, hermano, he visto al papají, o hace un año jugar a este puto juego topicado Es verdad, sí. Es verdad, sí, es verdad. Os lo juro que, wow, increíble. Muy, muy guay, tío, muy, muy guay. Muy, muy, muy guay, tío. O sea, es verdad eh, que con lo estaba diciendo, o sea, perdonadme. Ahora mismo hay un, un sorteo activo, ¿vale? <coughs> que eh, será cuestión del mes que viene, el día 30, haremos el sorteillo de dos jueguecillos de Steam… Eh, eh. qué? Vete a estudiar, anda. Y buenos días. <ríe> qué gacho, ¿cómo estamos, fancero tú, campeón? Y eso. Ah, yo ya lo sabes y demás lo que te digo respecto a la, la gente que juega al Valorant. O sea, literal, campeón. Mútealo y te ahorra, te ahorra. A tú juegas tu partida y ya está. A chuparla, ¿sabes? plan, de una Después también le daré al Valorant, por supuesto <ríe> ¿Cómo fue el dominguillo, campeón? Me cago en la leche Enorme, ey Boom De una Y recordad también O sea, a lo largo de este mes os lo iré recordando Pero este mes, pues, eh, sorteamos eh, Las do dos que De, ¿sabes? De steam, De jueguecillos de steam también ya el viernes el del ring, me gustaría rucharme también el de la cafetería, o sea, el de, bueno, el cibercafé, mejor dicho, esta semana, para hacer, eh, ¿sabéis? No estoy impaciente por pues jugar al del, del ring, gente, o sea, tengo, joder, tengo un antojo del del ring que me caga encima, o sea, en plan, después de tanto tiempo, esperar por un juego que deseo tanto trimearlo, apaga, una sky yendo eh, al cuchillo por su pawn, en serio, qué gente tan tonta campeón, france o sea, yo, la verdad, o sea, pero, a ver, lo peor de todo es que eso son, o sea, es culpa de Rio que los dolores. Me dice que eso es no trolear, no, que va, claro. O sea, no iba por el objetivo de la partida no trolear, ¿sabes? Es que no, no entres al trapo, campeón, te lo juro, porque yo ya sabéis que tengo una mecha corta, tengo la mecha corta, eh, Voy a ponerme ese. Tengo la mecha corta en el competitivo, tío. Yo le mando a tomar por culo más rápido que. No eh, me entendéis. O sea, encima. Le digo, you voy a llamar a fucking Vicky and building Y se le cae la cara de vergüenza y ya eh, va a su madre. <risas> Literal, eso no lo aguanto, ¿no?